Buenas rubiqueros, en este tutorial vamos a explicar la nomenclatura del pirámix, un tetraedro con tres capas. En primer lugar, lo que haremos es nombrar las piezas que componen este tetraedro. Tenemos las esquinas, los centros y las aristas. Las esquinas son piezas que tienen tres pegatinas y, por ser un tetraedro, tendremos cuatro esquinas son los vértices de la pirámide. En este caso, eh, las esquinas solamente cumplen una función decorativa, puesto que lo único que hacen es rotar sobre los centros, no se trasladan en ningún momento. Los centros son piezas que definen el color de la cara y vamos a tener 12 centros, tres por cada esquina. Cuando queremos mover uno de los centros, Podemos apreciar que también movemos los demás, puesto que es una sola pieza, con tres pegatinas que corresponden a tres centros de diferentes caras. La siguiente pieza que vamos a nombrar son las aristas. Vamos a tener seis aristas por cada cubo. Y son las únicas que pueden rotar, pero que además pueden trasladarse. Las aristas se componen de dos pegatinas, y son las piezas con las que vamos a jugar a la hora de resolver este cubo, este tetraedro. En esta pirámide, en este tipo de cubos, eh, las caras, son las superficies que componen estas pegatinas, no son del todo determinantes, puesto que la notación que vamos a utilizar va a ser en función de las esquinas. A la hora de escribir los algoritmos, como hemos dicho anteriormente, eh, escribiremos las letras de las esquinas, no de las caras. Por tanto, vamos a definirlas. La notación en inglés sería u de up, l left, r right, b back y el equivalente en castellano sería a arriba, i izquierda, d derecha y t de trasera. En este cubo tenemos tres capas, entonces, la de arriba, las esquinas, la nombraremos en mayúscula y estas, la fila inmediatamente de inferior, la denominaremos con la misma letra pero en minúscula, U mayúscula, U minúscula. Como en este tetraedro eh, realmente la función de las esquinas es meramente decorativa, lo que haremos será que, a la hora de girar el cubo, giraremos el bloque entero. De manera que, en lugar de decir R y R minúscula, diremos directamente R. Todo el bloque lo nombraremos con una sola letra. De manera que, si queremos girar la parte derecha en sentido horario, haremos R, y si lo queremos hacer en sentido antihorario, R hay que recordar que siempre que hagamos un giro antihorario, pondremos el apóstrofe detrás de la letra. En este caso, como es un tetraedro, los giros, una vuelta se va a componer de tres giros, puesto que son 120 grados. 120, 240 y 360, que componen la vuelta entera. En este caso, como para completar una vuelta necesitamos tres giros, no existen los giros dobles, puesto que si hacemos un giro doble en sentido horario, lo que obtenemos en realidad es un giro antihorario. Por tanto, solamente hablaremos de giro horario u antihorario. Acabado el tutorial, os animamos a que resolváis este cubo y a que visitéis nuestra página web iberorubi.com, que visitéis nuestro perfil de Twitter, arroba y que visitéis y os suscribáis a nuestro canal de YouTube IberoRubik.